El pez bocachico, el coporo bocachico, es un pez de agua dulce y de clima tropical. Vive en ciénagas y ríos preferencialmente en tributarios laterales. Es originario de la cuenca del río Magdalena. Se encuentra principalmente en el fondo. Es un pez sucionador. Los machos miden al menos 30 centímetros, pero pueden llegar a alcanzar los 50 centímetros de longitud total. La boca es pequeña, carnosa y prominente proviste de una serie de dientes diminutos en los labios. Presenta espina predorsal constante. El cuerpo es de color plateado uniforme, las aletas tienen matices rojos o amarillos, escamas rugosas al tacto. Durante la época de aguas altas, permanece en las ciénagas, alimentándose de tritus, proveniente de la descomposición de materia orgánica de la vegetación acuática, aumentando en tamaño y peso. Con el inicio del periodo de aguas bajas, abandona las ciénagas y remonta los ríos en busca de los tributarios laterales en una migración masiva conocida como la subienda. Durante el periodo de seco se alimenta de algas que crecen adheridas a las rocas y palos sumergidos. El gasto de energía para remontar los ríos y la dieta menos rica le hacen perder peso y se desencadenan a una duración sexual. Con la llegada de la estación de lluvias, retorna a las ciénagas. Durante el descenso tiene lugar el desove en las canales de los ríos y las aguas de desborde se encargan de transportar los alevinos a las planicies de inundaciones donde se reinicia el ciclo. El boca chico tiene una alimentación detritívora, se alimenta de detritos, materia orgánica en descomposición, succionando con su boca el lodo del fondo para aprovechar detritos orgánicos. Se encuentra en Sudamérica y Panamá, cuencas de los ríos Atrato, río Catatumbo, Sinú, San Jorge, Cauca y Magdalena en Colombia, río Changuinola, río Teribe, río Yorkin y río Chizaola en Panamá. La sobrepesca, métodos inadecuados de captura, contaminación, sedimentación por deforestación, Introducción de especies exóticas y drenaje de, de cuerpos de agua o taponamiento de caños y quebradas lo han afectado. En Colombia pasó de en peligro crítico en el 2002 a vulnerable en 2012. Sin embargo, el estado mundial de la especie aún no ha sido evaluado por la IUCN.